Nosotros ya la doctora Carlina Mínguez Lorenzo, ella es oftalmóloga cirujana. Con ella vamos a conversar Hola. acerca de los, los efectos de la diabetes en la visión, en la vista. Así es que eh, atención a la gente porque este es un tema sumamente interesante porque el tema de la diabetes es una enfermedad que ocupa un lugar bastante alto en la sociedad. Bien, eh, buenos días doctora buenos días. Mínguez, como está. Placer para mí el estar placer, aquí con no, ustedes. No, Buenos días. días. Muy bien, Pero efectos de la diabetes en la vista. Doctora. Hay una parte que ella no, eh, debe decirla: que oftalmóloga cirujana, única sud especialista en retina y vitrio del nordeste. Ok, muy bien. Adelante, Entonces, doctora. Así es. Pues hoy el motivo de estar <coughs> aquí es porque el 14 de noviembre se, es el día de concientización sobre la diabetes a nivel mundial. Y, pues, este importantísimo tratar la parte que involucra los ojos y sí. cómo afecta la diabetes directamente a los ojos. Yo Do entiendo que uh -huh. es un tema que todo diabético debe de saber. Todo diabético debe de saber que sus ojos pueden estar mm. afectados si tienen diabetes. Doctora, una de las cosas que siempre he observado y, y que en ese sentido cuando puedo trato de orientar, inmediatamente tenemos algunos padecimientos, que me duele la cabeza, que tengo el mareíto, Inmediatamente pienso que, ah, es que tengo problemas en la vista y que necesito unos lentes. Voy a un lugar que de una vez te hacen así, pan. Eh, en ese sentido, ¿qué orientación y qué puede usted decir? O sea, se requiere una evaluación más profunda, no solo ponerle los lentes. Claro. De hecho, en los adultos, los dolores de cabeza por defectos refractivos son muy raros. O sea, hay que hacer una evaluación general. Y determinar si realmente esos dolores de cabeza, esos mareos, son por algún problema en la visión. Porque en la mayoría de los casos también involucran una parte, que es la neurológica, que hay que complementar, o sea, un examen con el neurólogo. Y pues, claro, descartar algún problema ocular con un especialista, que, que, que muchas veces vamos a la óptica y eso no se logra eh, sí. en, en estos lugares. Pero sí es importante descartar alguna patología ocular y, en conjunto, tratar con el neurólogo. Doctora, ¿qué es eso? Defecto refractivos. Defectos refractivos llamamos a las miopías, lo que lo, lo, lo llamamos miopía, hipermetropía, astigmatismo, que son los defectos más comunes en la sociedad. Pero, por tiene? ejemplo, si fuéramos a traducir eso al, al pueblo llano, es que eh, eh, no, no veo de lejos, no veo de cerca, okay. exacto. Sí, claro. En la miopía el problema es ver de lejos. En la hipermetropía básicamente de cerca, pero también podemos tener problemas de lejos. El astigmatismo son imágenes distorsionadas. Tenemos algún problema en la curvatura de la córnea. Y tenemos la presbicia que afecta a la población de más de 40 años, que es la dificultad para ver de cerca solamente. Comienza a comprar tu montura. Qué bien. Ahora. Eso fue el mismo día que yo cumplí 40. Eso fue como que hizo así ¡fra! y bajó el nivel. Qué placer. Y, y, el, y el escucharte en, en la descripción que haces... Una cosa, carnina, ¿cómo se podría, eh, qué se entiende por la retinopatía? La retinopatía diabética, Patía, bueno, sí. sí. Eh, la diabetes va dañando los pequeños vasos del cuerpo en sentido general. Y en el ojo tenemos de estos pequeños vasos capilares que con el tiempo o con un, un mal control de la diabetes van perdiendo sus capas, van okay. cerrándose se van produciendo microinfartos y esos vasos van dejando de funcionar. Entonces, lo que por lo general debe de fluir, que es la sangre, que con la sangre tenemos el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener el tejido vivo, es decir, la retina, eh, se va perdiendo, o sea, ya no va llegando. Esos nutrientes y ese oxígeno no va llegando y lo que debe de pasar por esos vasos se va acumulando en diferentes partes de la retina y nos va produciendo daños a diferentes niveles, incluyendo el área de mayor visión. Y pues eso es lo que vamos, eh, vamos viendo a través del tiempo y es lo que denominamos retinopatía diabética. La retinopatía diabética la podemos tener por do, dos cosas, o sea, dos condiciones. Ajá. Un mal control o por el tiempo de la diabetes. Que por lo general, después de 20 años, siendo diabético, hay algún grado de retinopatía diabética. A mí, me, a veces me he escuchado personas, mira, que tengo diabetes, me ha ido afectando la vista. Esto, esto, si van a donde usted como especialista de esta área, ¿se puede revertir o se puede detener? Claro. Lo ideal es que una vez el paciente sepa que es diabético, tenga una cita anual con el oftalmólogo. Okay. ¿Por qué? Porque si Detectamos la retinopatía diabética en estadios iniciales, podemos tratar y podemos hacer que el paciente no pierda visión a través del tiempo, o sea, okay. con un seguimiento es Decir que hay que escuchar bien esto y tratamiento claro. oportuno. Para que la gente no se eche a la muerte, como dice un amigo mío, o, o se deje la perdición es. solamente por no tomar en cuenta de que debe de irse a ver con un estamolo. Y que sea de la especialidad suya. ¿Y cuál Así es el es. nivel de diabetes donde uno tiene que poner atención a, a la visión? Porque no, hay, de, hay varios niveles. Ya dijo que desde el primer sitio. Desde que usted sepa que es diabético, lo ideal es ya tener una cita anual con el oftalmólogo. Claro, si ya tenemos algún grado de retinopatía diabética, pues esa, esas citas se van a ir acortando. Todo va a depender pues, okay. en qué estadio estemos de la retinopatía diabética y si hay que emplear o no algún tratamiento para detener ese avance que podríamos tener si no, si, pues, si no hacemos nada. Pues. Doctora, ahí estamos viendo una imagen de lo que sería un ojo sano y la retinopatía sí, diabética. Ahí, la, ahí, ahí, está, <risa> ahí está la, la, la diferencia. Entonces, pero, la pregunta es, no eh, ahí lo estamos viendo en imagen, pero ¿cuál es el síntoma? Por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta que pudiera estar siendo afectado de la retinopatía diabética? Lo principal es la baja visual. El paciente ve menos, siente que su visión ha bajado, también puede ver eh, moscas volantes, manchas uh -huh. y visión distorsionada. Estos son los síntomas más importantes que nos indican que hay algún grado de afectación por retinopatía diabética en los pacientes diabéticos. Correcto. Entonces, ¿Y cuál sería entonces el tratamiento? El tratamiento, pues, en, o sea, cuando de, hacemos un diagnóstico oportuno en estadios iniciales, eh, podríamos optar por cirugías láser, que es lo que eh, la gente entiende como eh, cirugía láser, pero realmente es una fotocoagulación láser del tejido de la retina que está afectado. Y otra también alternativa son inyecciones dentro del ojo, intraoculares, para tratar el edema macular, que es una entidad muy importante y es la que más nos baja visión en sentido general, que es cuando líquido. tenemos líquido dentro de la retina secundario, a estos problemas. Ah, ya ya de la tuvo problema con, con la vacuna desde sí. el principio. Y hubo que agarrarlo varias veces y después decidió ponerse porque él no quiere la. Sí, la imagínate, de que, tú. Entonces, entonces, de, de esa infección en el ojo, porque sí. si, si la aguja va al ojo entonces tengo que evitar a toda costa es la diabetes. Así. Ya en estadios avanzados hay que optar, o sea, no tenemos otra alternativa que cirugías eh, en la retina, o sea, y lo ideal es no llegar ahí. Y entonces ni, se puede prevenir. Se puede prevenir con un chequeo anual, un control estricto de la diabetes, Doctor, eh, manejo en conjunto con el diabetólogo y el endocrinólogo, bien, y una vida saludable. Una preguntita eh, muy básica, perdón, Yerjan, eh, ¿debemos de manera regular eh, o sea, o periódica visitar el oftalmólogo? Sí. sí. Porque como que eso lo dejamos de lado. Claro. Cuando tú... Cuando no está bien. rompe los la ¿Cómo son esos chequeos sí. de rutina? Claro, un paciente o una persona que tenga algún problema oftalmológico debe de ir al menos una vez al año. Si es, una, si es una persona que no tiene ninguna condición oftalmológica, es decir, no usa lentes, no tiene ningún problema, bueno, ya visto por el oftalmólogo inicialmente, puede ir cada dos años sin ningún problema. Ok. Eso es en sentido general. Entonces, con esta actividad que usted está hoy proyectando, primero dar a conocer la especialidad suya que está aquí en San Francisco de Macorís eh, conjuntamente con la celebración del Día del Diabetes, de la Diabetes. De la concientización sobre diabetes. Ah, concientización. Eso pasó, pero... Sí, sí. sí fue el 14. la información, sí, para, la información para, para que ver, a raíz de esto. Entonces. Pero van de la mano. Van eh. de la claro. mano, claro. Claro. Porque precisamente es lo que estamos conversando y lo que a mí, eh, en relaciones personales que tengo con amigos, siempre me dicen, no, lo que pasa es que estoy perdiendo un poco la vista porque tengo diabetes. Entonces, en ese punto, el que padece diabetes, no por, solamente por la diabetes, debe ir a chequearse al oftalmólogo, pero ya con la diabetes tiene que estar en una cita Claro, y debe de ser eh, constante, o sea, primero siempre yo le digo a los pacientes, tiene que hacer lo que el médico le diga, esas citas por lo general, si no hay ningún problema pueden ser anual, porque no quiere decir que todos los pacientes diabéticos tienen retinopatía diabética, Exacto. sino que una cita anual nos ayuda a detectar algún cambio oportuno, o sea, sí. detectarlo a tiempo, pero ya un paciente que sea diabético, que tenga problemas por diabetes en los ojos, sus citas van a ser más cortas, pueden ser cada tres meses, pueden ser incluso mensuales, pueden ya. ser cada seis meses. Todo lo va a determinar. Dándole un seguimiento Exacto. de, acuerdo a, de situación. acuerdo a su a su grado de retinopatía diabética y al tratamiento que se esté empleando en estos casos. ¿Dónde yo... podemos nosotros accesar a los servicios que provee la doctora Karina, Carlina Míndez? Ok, yo estoy ubicada en el siglo 21, en el Centro Médico Siglo XXI edificio Reinaldo Almanzar, en la suite 106, sí, el que está en, el frente. en el que está en el frente, sí, okay. suite 106, bueno, primer pues, nivel. Doctor, una última preguntita, en horarios de lunes a viernes, horario regular, 8 a 12, 2 a 5 de la tarde. Los procesos que requieren eh, cirugía, esos procesos quirúrgicos se realizan en el centro, eh, porque yo, en ese sentido... Sí, sí. Yo opero en Santo Domingo, Ajá. los casos que son pues eh, más de más envergadura y eh, los casos que son por ejemplo de inyecciones como le explicaba <risa> dentro del ojo son ambulatorios <risa> se pueden hacer en el mismo centro okay. y eh, las cirugías láser también las hacemos ah, en, muy en Santo Domingo también trabajo allá en Santo Domingo los martes o sea que también donde en, en Santo Domingo en para Santo saber Domingo. esos procedimientos yo lo hago en la unidad oftalmológica ah, ok eh, luego ya le dejo los datos para cualquier muy bien. duda muy bien. Bueno, para que tengan también ese... Doctora, en sentido general, ¿cómo debemos nosotros, verdad, tener las precauciones con relación a la vista? A veces a uno le pican los ojos y la cultura... <risa> sí, verdad. Uno la, es la, trujones la, que uno se No, con el COVID, ya como que es hemos como dejado unos un siempre para ir al, al, al médico ya cuando, cuando ya... ¿sabes? A veces uno tiene una aplicación en los ojos, una cuestión. Bueno, uno siempre esa picazón me costó hace unos días 80 mil pesos ¿Qué? en Santiago a, para el hijo mío francés. ¿Qué hacer que para que se tener Hizo unos trujones. Saludables? ok, eh, mi recomendación es una vida sana hacer ejercicios, comer saludable eh, tratarse todas las enfermedades de base, ya sea hipertensión arterial sistémica, eh, alergias cualquier enfermedad que tengamos de base y pues este no estrujarse los ojos obviamente, siempre que tengamos <risa> vale. alguna está. condición en los ojos acudir inmediatamente al Mire, oftalmólogo hay una pregunta bueno. que yo quiero sí. que ella me haga eh, yo hacerle He visto amigos que han usado lentes por mucho tiempo. Ay, la lente. Y luego lo veo sin los lentes. Y me dice que le va muy bien. Dice que le pusieron unos cristales dentro. ¿Qué es eso? O se hicieron la operación y ya no tienen... Y ven de cerca, 20, de lejos. 20. Y si eso al tiempo... O eso tiene un, un tiempo de... ¿Cómo se dice? De, de prescripción. O si el que se hace esta operación por el resto de su vida va a tener visión resuelta la, la visión ok eh, tenemos las cataratas uh -huh. ya después de cierta edad 50 años presentamos catarata uh -huh. cuando, uh -huh. cuando uh -huh. casi, Primera, casi todos <risa> <Jamás>. <risa> ya, tú tienes ya catarata por ahí, más? Pues. ya no, tenemos que ir preparándonos tras tras para eso entonces cuando quitamos ese cristalino que es lo que se opacifica es la estructura que se opacifica en el ojo ponemos un lente intraocular que sustituye los defectos refractivos que hablamos anteriormente, ya sea miopía, ya sea hipermetropía, estigmatismo, presbicia, y ese lente intraocular, pues lente eh, intraocular. ahí dentro nos hace la función del lente que usábamos anteriormente, de las gafas. Entonces, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, no hay que usar lentes. ¿Por qué? Porque ese lente sustituye esos defectos. Sin embargo, sin embargo, eh, la duda es, ¿ese lente se queda ahí todo el tiempo? Sí. sí, es un lente compatible con el ojo. ¿Y los lentes de sol, doctora? Eso Por es importantísimo. Eso es... Eh, vital. Así como nos cuidamos la piel de los rayos solares, así también debemos de cuidarnos los ojos. Y, y la sí. gente que usa esos, eso, eso, por ejemplo, lentes que, ¿no? que venden en la calle. No ah, no no no, no, no, no. no, ¿Eso es recomendable? No, lo, lo ideal son lentes polarizados. Polarizados. Polarizados. Que no necesariamente lo tienen que indicar el oftalmólogo. Muchas gracias a la doctora Carlina Mínguez Lorenzo, oftalmóloga cirujana. ¿Y cuál es la otra especialidad Francia que tú la tienes ahí? Eh... Ella lado? es retinóloga. retinóloga retinóloga, especialista Correcto. en retina. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros y respondernos las, las a preguntas. Ustedes. Sí, sí.